docentes mendocinos destacados Cristian Montenegro nos acompaña Profesor de tecnología adaptada y además Damián Ortiz, profe de matemática y youtuber. Qué me encanta. ¿Cómo Hola, están, chicos? chicos? Bienvenidos. Bien, bueno, bien, un gusto conocerlos y, y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Gracias, gracias bueno, han sido los profes famosos los mm -hmm. últimos días, te digo, porque han estado en todas las radios, en los diarios de la provincia, ahora en Canal 7 para contarnos un poquito sobre este concurso a nivel nacional que se ha hecho, donde los chicos han llegado ya a instancias finales por ser docentes destacados. ¿Qué implica ser un docente destacado? ¿Cómo ha sabido cada uno diferenciarse dentro de su profesión? ¿Quién nos quiere contar? Eh, bueno, por mi parte, muchas gracias por la invitación. Un es una oportunidad genial para poder mostrar nuestro laburo dentro uh -huh. del aula y fuera del aula también. Uh -huh. Eh, creo que hemos llegado a esta instancia Por el reconocimiento de colegas Ajá. De docentes, de directivos Y de, también de estudiantes bien. Que fueron los que nos postularon Ah, muy bien. Eh, esa postulación que recibimos los dos eh, Pasamos de 4.300 hey, Docentes a es nivel un nacional Mucho. Muchísimo Pasamos a una instancia de semifinales Con, con Damián Y uh -huh. bueno, eh, nos conocimos en esta instancia claro. Ya ahora en las finales Nos hemos Ajá. conocido con él eh, Yo trabajo en Escuela Primaria de Educación Especial uh -huh. Y yo, bueno, con sen, con gente adulta. Ah, muy bien. Jóvenes y adultos. Perfecto. Uh -huh. Y decidiste en un momento que YouTube podía ser una buena herramienta para Exacto. afianzar más algunos conceptos. ¿Cómo fue en tu claro. caso, Damián, que, bueno. que te volcaste hacia ese, hacia ese ámbito? Sí, ahí están viendo un poquito sí, viendo de mis videos. <ríe> Eh, ...esas cuentas ahí medias que... ...meten miedo, ¿viste? ...que no les gusta. <risas> si yo ya veo raíz cuadrada de sí, no, no va... Eh, <risas> bueno, esto surgió un poco antes de la pandemia, un tiempo antes de la pandemia... ...cuando, uh -huh. bueno, los mismos estudiantes, mis propios alumnos decidieron... Me, ...me ofrecieron, digamos, me sugirieron grabar algunos videitos... ...para ellos después verlos claro. en sus casas, claro. Uh -huh. Y bueno, así fue como surgió este canal que se llama Matemáticas Positivas... Y ellos se quedaban fuera de hora, se quedaban hasta el final de la clase y después ellos mismos me grababan con el celular, uh -huh. me ayudaban a editar y a subirlo en YouTube. Es todo un tema eso. Es todo ¿no? un a tema. A editar, la, la mano. Y bueno, yo la verdad que en ese momento como que no tenía mucha intención o mucha idea de hacerlo y ellos a través de su, digamos, motivación y todo, me, me, me metieron en este mundo de lo que es el, el YouTube. Y después, bueno, con el tema de la pandemia, fue como que hizo un boom, porque muchos claro. docentes, padres, uh -huh. eh, chicos de otras provincias y también de otros países empezaron a, a escribirme, a mandarme comentarios, que les gustaba la forma, digamos, de enseñar y me pedían algunos temas para que les grabara para Bien. explicar. Y bueno, así empezó a subir en, en suscriptores, en visualizaciones, Ajá. ahora tengo más de 4.000 suscriptores. Claro, ya ¿Muchos? no solo te ven los claro. alumnos, sino chicos que estén aprendiendo matemática a distintos pu puntos del país, quizás, Exacto. ¿no? Y bueno, más de 450.000 visualizaciones en total. Montón. Y, y bueno, después le empecé a meter algunas cosas distintas, diferentes, además de estar explicando ahí cómo se ve en la pantalla. Sí. Eh, me empecé a meter en todo lo que es el mundo de los videojuegos, Ajá. que a ellos les gusta, digamos, sí. les engancha. Sí. Así que traté de meterme yo en ellos, porque a veces la matemática es como una barrera, ¿no? Uh -huh. Y tanto los profes antiguos o los sí. profes nuevos también creamos como una cierta barrera con los chicos. Entonces, bueno, la intención fue un poco meternos en el mundo de ellos y mostrarles la matemática que hay en los juegos. Ah, mira. Por ejemplo, en el Fortnite, eso. en el Stumble Guys Ajá. y en muchos otros juegos que a ellos están todo el día jugando. Y bueno, mostrarles que hay matemática a través de eso. Es eh, buenísimo, bueno. me parece fundamental me poder ayornar. Eh, la forma de educarnos, que por ahí es tan uh -huh. tradicional, claro. con distintos métodos es que te que los te chicos acerquen. ya no son los de Tal cual. Es no. así, van cambiando. Entonces es buenísimo poder sí, adornarlo sí. con cual. YouTube, los juegos y demás. Es Está buenísimo, súper creativo. En tu caso, Cristian, ¿cómo es tu trabajo en el aula? Eh, bueno, yo en este caso ahora, eh, a partir de este año, de y hace 12 años, estoy trabajando en educación primaria como, eh, especial eh, con estudiantes con discapacidad intelectual uh -huh. y bueno, yo hago la parte mediación entre la te tecnología y el docente del aula. Bien. Según la discapacidad del estudiante, se perfila según el, el, el aparato, lo que Ajá. contamos en tecnología, y con la docente del aula, bueno, buscamos los medios para que esa tecnología sirva como para integrar y que el chico pueda, a través de sus capacidades, lograr muchísimas más habilidades Perfecto. en el aula. Algunos eh, ejemplos que nos puedan dar. Y algunos ejemplos, por ejemplo, ahora estamos trabajando en la escuela Vítolo, sí. en Villanueva, estamos trabajando con las chicas en la parte de emociones, eh, de la pandemia nos ha dejado, nos ha arrastrado un montón el tema de que los chicos no pueden expresar no pueden poner uh -huh. en palabras lo que está pasando, lo que les pasa a ellos en sí. definitiva. Y bueno, a través de la compu lo que hacemos es musicalizar el aula, eh, por ejemplo lo trabajamos esta semana pasada el miedo, uh -huh. entonces bueno. musicalizamos con, a través de música de suspenso, después ellos eh, con espejos en el, en, <risa> Sí, <la> actual, <risa> eh, <risa> trabajamos después con espejos y bueno ellos se pueden ir mirando uh -huh. la expresión de la cara, cómo van cambiando sus compañeritos también la expresión Bien. y después a través de eso vamos haciendo dibujos de caritas nuevas, emoticones, la van llevando a la compu, imprimimos y ahí se va llevando uh -huh. un trabajo, nos pintamos la cara, nos maquillamos Bien. y salimos a, por ejemplo el miedo salimos a asustar a todos los chicos del, de, los, ah, de los otros no, grados se divierten mucho nos divertimos ser. muchísimo y después otro de, laburo que estamos haciendo que creo que es sumamente importante es el trabajo de la atención que se está haciendo en, en integración en escuelas de educación común uh -huh. las docentes de apoyo a la integración yo las acompaño eh, a principio de año hasta mitad de año y lo que vamos haciendo es evaluar a cada estudiante con su discapacidad en educación común uh -huh. y eh, le ponemos la tecnología a disposición de ellos Bien. ¿qué hacemos? Eh, por ejemplo la computadora agarrar eh, la perfilamos para la persona si tiene baja, eh, baja visión. Bueno, acomodamos el contraste, el brillo, uh -huh. el tipo de el tipografía, eh, el sonido. Bueno, Hacemos toda la intervención para que el, el estudiante logre una plena, claro. eh, una plena clase claro. en, en el... La tecnología en el aula. como herramienta. Viste que tantas Tan veces cual. hablamos del mal uso de la tecnología, de que los chicos tienen que dejar un poquito sí. de lado los aparatos tecnológicos, uh -huh. pero hay muchos casos que la tecnología les permite avanzar en muchísimos... Sí, nosotros, de su nosotros vida. para contarte, en la Escuela Ferreira, hemos, a, a partir del año 2011, empezamos un trabajo de investigación con... Con chicos con discapacidad intelectual, la cual fuimos anexando la tecnología en el, en esta, en el aula, en, en el, en el uh -huh. paso a paso. Y bueno, eh, a través de juegos, uh -huh. eh, de teclados, de mouse uh -huh. adaptados, eh, bueno. fuimos trabajando la educación vial, uh -huh. las emociones. Bárbaro. Y bueno, con eso logramos a fin de año presentar un proyecto que nos llevó a Cuba. Eh, desde ahí soy miembro de la Red Mundial de Educación, uh -huh. eh, trabajos que han traspasado el, eh, los niveles del aula y bueno y este a partir del año pasado ya cuando logramos salir un poco de pandemia eh, yo también soy artesano, artista uh -huh. y bueno, salimos a hacer murales por las escuelas, regalar una forma de embellecer las escuelas sí, y no las duda. instituciones sí, sí. Ahora... querés contar, Cristian, brevemente sí. esta historia, porque eh, en las redes sociales vos mismo lo publicaste y demás sí. de un chico que necesitaba una compu y que hacía todos los días Bien. el esfuerzo de ir a un ciber sí, para trabajar Juaco. Eh, ¿Quién Juaco, es Juaco? Bueno, Joaquín es, eh, Joaquín es de quinto grado él venía de una escuela común uh -huh. sí. eh, bueno, yo también hago el apoyo del año pasado con la docente Ana, este año con Lucía Gracias. Eh, les mando un saludo a todas las docentes que están todas mirando ahí ah, claro. eh, y bueno el, lo que hicimos con, con Juaco fue trabajar eh, la parte artística que es lo que a él le apasiona uh -huh. eh, yo empecé a pintar la escuela para cambiar un poco los colores uh -huh. eh, los docentes me empezaron a ayudar y Juaco de atrás mío y bueno. te puedo ayudar y te puedo ayudar pero vos tenés que ir al aula eh, bueno no, dale dale. bueno pasé un pincel chicos lo que pinta lo que, que dibuja sí. Juaco qué, qué, ¿qué tipo de discapacidad él, él tiene, tiene discapacidad intelectual Ajá. tiene trastornos en el lenguaje Ajá. Eh, y bueno bueno, eh, Juaco a partir de eso empezó a pintar conmigo, a pintar en los recreos, eh, se, me, me pedí una hora y se uh -huh. que ponía a pintar. Y bueno, eh, salió que Ceci Corradetti, una periodista, me dice, ¿tenés alguna historia linda? Mira, yo la mejor historia que tengo es la de un artista que tengo en el aula. Uh -huh. eh, bueno, Juaco yo no sabía que a él le faltaba una computadora, uh -huh. se lo comentó a los periodistas, yo ese día estaba en General Alvear en el Congreso, y bueno, a, aparece la historia en el diario y cuando apareció... Empezaron a llover las donaciones a Juaco. Juaco me dice: ¿Cómo vas a hacer ahora que voy a ser famoso? Ah, ¿Cómo vas es a este hacer? Cargo, profe. Claro. Me, claro. Nos decía todo en la vale, escuela. Claro. Y ahora <risa> dice que voy a ser famoso. Y le digo: Buenísimo. Bueno, eh, agradecerle a los chicos, a las familias todas que nos han donado computadoras. Juaco hoy tiene su compu, la, uh -huh. la fui qué a bien. retirar ayer. Qué bien. Y así, colegas y amigos que nos han regalado galletas para las meriendas, ropa, uh -huh. zapatillas y útiles, que es lo que más hace falta. Por supuesto. Bueno, que vocación. Qué la que tiene los autores. porque muchas veces, y hoy sobre todo, vemos que, que los jóvenes por ahí están faltos de, de vocación, no encuentran mm -hmm. ¿no? su lugar en el mundo, eso a lo que se quieren dedicar, pero desde lo que los apasiona, ¿no? No de la profesión que les va a dar eh, más dinero, no que los va a posicionar y demás, donde hay más salida de trabajo, etcétera, sino de, desde lo que a uno lo llena, ¿no? Eh, y para lo que se va a querer dedicar el resto de su vida. Y, y en ustedes dos se nota, ¿no? La vocación de ser docente que que no es algo menor. No, y cómo lo han ayornado. Un docente tiene que entregarlo todo, ¿no? En el aula, con sus alumnos. Ahí el, es donde eh, sale la creatividad de cada uno. Claro. En las diferencias uh -huh. aparece también esto de poder aportar a cada docente e, e inspirar a otros también a que sigan. Tal cual. De que no tan solo se queden en el aula, sino que traspasen las escuelas <risa> y atiendan a la comunidad también. ¿Y cómo ha sido y la esto? repercusión hasta el momento, Digo, eh, Damián, en tu caso...? Desde que está, sos docente destacado de Mendoza, ¿cómo, cómo ha llegado a vos? No, muy esto? bien, la verdad que muy lindo porque, bueno, también un poco mostrar en el caso de él todo lo que es la educación especial. Sí. En el caso mío, tratar de mostrar lo que es la educación de adultos con gente uh -huh. mayor, que a lo mejor eh, uno siempre ve las escuelas secundarias es común, pero el enseñarle a través uh -huh. de juegos... Eh, ahí, por ejemplo, estuvimos grabando la semana pasada con una abuela de 72 años, Ey, qué que bueno. es una alumna que ya se prende con los jueguitos a jugar, a tener aplicaciones. Y qué y bueno aprender que a esa edad matemática. también claro. claro. decidido continuar con Exacto. sus estudios, es súper valorable. Tal cual, entonces, bueno, mostrar de que no importa la edad, no importa el tiempo, no importa las ocupaciones, porque uh -huh. muchos vienen cansados de su trabajo, sí. eh, tienen que atender a sus familias a lo mejor o trabajar y ellos vienen con sus uniformes a lo mejor de trabajo claro. y siguen estudiando, así que eso ...lo que la verdad que, que nos remotiva a todos nosotros... Y, y también nos motiva para que podamos transmitir esto a los chicos y a la gente adulta uh -huh. de que nunca es tarde para poder Por volver supuesto. a estudiar son desafíos. y uh -huh. son desafíos, y de que, que hay maneras plantean, divertidas sí. de aprender no, no aprender todo es la pizarra y la lección cual, sí. hay, cual, hay, hay, cual, hay formas diferentes chicos un placer poder conocerlos saber cómo es que trabajan ojalá bueno les vaya excelente en esta final para nosotros bueno, ya los orgullo. dos son ganadores sí, es un sí, orgullo para todos los mendocinos que hayan llegado a estas instancias así que bueno Felicitaciones y, y a seguir a full con esto que hacen tan bonito. Muchas gracias, muchas gracias.